Estamos en vivo para Radio Universidad Nacional de La Plata m 1390 programa Tiempo Compartido, acá en Puente de Fierro Es en el marco del triple evento de Territorio Posible por utopías reales, Sieta, Inti eh, Acá estamos con Luis Portelli, co-conductor de Roma, para que nos dé una presentación sobre el marco de, de la actividad. Bueno, acá estamos en Puente de Fierro, en 29 y 89 de La Plata, eh, junto a un montón de organizaciones sociales del, que se han acercado del país, desde Bariloche, Santiago del Estero, Mar del Plata, eh, Esteban Echeverría y la propia gente de Puente de Fierro para terminar eh, este, este triple evento que comenzó el día 24 de noviembre y que va a culminar en la plaza de Puente de Fierro con la participación de todas las organizaciones. En instantes eh, el impulsor de este evento, Horacio Bozano, va a dar inicio a, a este, eh, esta jornada que como escucharán, con, con mucha alegría, participación eh, y mucho trabajo por parte de cada una de las organizaciones eh, anfitrionas eh, aquí en la plaza.